Bueno, pues estamos aquí en Neon Abyss. Vamos a bailar un poco. Ahí, ahí. Eh, eh, eh, eh. <ríe> y, a ver, personajes. Me he quedado con Ana. Y vamos al abismo. Uh, la muerte es la única salida. Bueno, un jueguecillo que está en el Game Pass y que, bueno, es entretenido y me ha sorprendido. Vamos a ir por la parte izquierda. A la derecha tenemos un mapa arriba y nos dice la zona, la zona que visitamos. Vamos allá. Uf. Vale Aquí no hay nada Vamos a ver Nada Aquí Ah, tengo todos los cristales Recupero vida Y aquí Nada Bueno, hay un cristal. Vamos a otro nivel. Pues esto continúa por acá. Vamos allá. Eh. Pues continuamos. seguimos ostras es todo igual mm, yo creo bueno, con la granada con esto nos podemos transportar a la sala que bueno, no que elijamos pero una de las más así no hay que pasar por todos los laberintos otra vez vamos a continuar esto pasajero que te diviertas a ver. Ah, qué chula. Bueno. Bueno, pues volvemos. Teletransporte. Espera, espera, espera, espera. Aquí ha quedado... Aquí queda una sala que no, no hemos hecho. Ah, está arriba, ¿no? No, hemos venido por arriba. Exactamente la de abajo. ¡Epa! aunque los cristales toma <ríe> los, los tengo todos bueno los tenía que lo haber guardado y otra sala Eh. Oh. Oh. Los monstruos con forma de célula No te atacarán A menos que tú los ataques primero Intenta mantener la calma Cuando te saltan en la cara Qué pena Esto es lo malo Como te despistes un poco Allá vamos. La muerte es la única salida. A ver esta. Centinela. La gente de nieve aumenta la frecuencia de disparo. Vamos a ver aquí por la derecha. vamos allá El transporte y antes de entrar bueno como creo que tengo no tres, ah, no. tres cristales vale vamos a seguir por aquí Oui. Et... Vale, o sea que me queda... Vale, transporte Aquí. Ostras, escudo. Bueno, medio oscuro Y aquí no puedo hacer nada. Aquí con una granada. Espera, espera, espera. Pero claro... Mmm... Y esto, capucha de viajero. Viaja más lejos que nunca, voy dar un salto esta. Oh. Tengo otra granada, sí. Y la voy a tirar... Aquí, ahí está. Oh, ¡Qué guay! Llave, escudo. Llave, cristal. Granada. En Granada. Se necesitan más llaves. Oh. Necesito llaves. Vale, pues esta, este hay que volver. De transporte tengo que volver aquí Ahí está el centro este. Vale, he recuperado mis vidas. estoy a tope no, eso tengo que ir por por el otro lado mm. voy a ir aquí antes moneditas y esa sala es la de uno de los supongo que será de jefes vale, aquí tenemos que volver vámonos aquí aquí que había ah, un arma bestia gigante esto te va a gustar úsalo con cuidado a ver Uh. No sé si esto va a ser buena idea. Transporte. Me tengo que ir. Aquí. Eso es. Aquí me pedía cristales. Ah, vale. El comerciante. 50. comprar pero este no sé no sé qué hace A ver, veintiocho monedas, vale, y me quedaba esto es lo de la compra. Ah, no tengo llave. Bueno, pues para acá. El dios de las pastillas. ¡Esp! no no ay me queda uno Uf. la explosión fallida está vacía La mejor de corazón. Vale. Vale. Puede que algunos no parezcan demasiado útiles. Pero tienen un propósito. Forma sencilla. Vale. Vamos por aquí. Es que esto si lo toco No sé Hay cosas que todavía no... Mierda